Vale, pues vamos allá, va. Estamos listos. Vale, bueno, eh, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, me presento, soy Marc, profe en Core y fundador también desde hace poquito. Es una aventura nueva que, que hemos empezado ¿no? con, el, con el propósito de enseñar a programar a, a todo el mundo que quiera entrar en la industria del desarrollo eh, sobre todo, especialmente en JavaScript eh, y tanto en frontend como en backend, en ¿vale? Tecnologías como Node, React, etc. Eh, y bueno, en, hemos preparado hoy un meetup súper, súper chulo. Eh, primero por dos cosas. Uno, porque vienen programadores top de la industria eh, que hacen ya bastante tiempo que hicieron un formato similar al de Core. Eh, y segundo, porque aparte de ser super programadores, son eh, amigos de la casa. Así que nada, eh, presentar a Teo eh, de Cabify, Alberto de Entelgy y Teresa de Adidas. Eh, bueno, a ver, vamos a organizar la, esta charla de la siguiente manera. Eh, tengo una serie de preguntas un poco para que os presentéis, eh, la gente os conozca y podamos... Y podamos conocer un poco de dónde venís, qué hacíais antes, eh, a qué dedicáis vuestro tiempo ahora en, en, en la empresa donde estáis, cuáles son vuestras responsabilidades, etc. Así que como os tengo de izquierda a derecha, Teo, Alberto, Tere, eh, empezamos por Teo. Eh, Teo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien. ¿Qué tal? Vale, pues eh, nada, cuéntanos un poco. Eh, Teo, tú hiciste un formato... El formato Bootcamp hace un año y medio, dos años. Dos añitos, sí. Vale. Y ahora mismo estás trabajando en Cabify. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué, qué, qué hacías antes de, de dedicarte al mundo del desarrollo? Pues yo di un cambio totalmente radical, porque yo antes me dedicaba... Yo era vigilante de seguridad en la Embajada de Estados Unidos, en Madrid. Y respecto a programación... No sabía nada, yo realmente no, no sabía lo que, era, lo que era capaz de hacer un ordenador y realmente el cambio fue radical, fue totalmente inesperado y la verdad que me salió muy bien. Vale, genial. Eh, bueno, o sea, un perfil totalmente es lo habitual. Eh. El, el, el formato bootcamp está pensado un poco para, para alguien que se quiere meter en la industria desde cero, ¿vale? Eh, bueno, hace ya un tiempo ¿no? que hiciste este, este, este el curso, ¿no? digamos. Así que, bueno, vamos a seguir. ¿vale? Le voy a hacer la pregunta a Alberto y así. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, Marc. Bien. Ya tarde, ya saliendo de trabajar y ahora un buen meetup. Vale, genial. Nada, pues igual que, igual que Teo, eh, cuéntanos un poco, Alberto, eh, ¿qué, ¿hace cuánto que hiciste el bootcamp? ¿Hace...? Pues va a hacer ahora tres años. Yo lo hice en enero del 2018. ¿Enero del 2018? Joder, anda que no ha llovido entonces. Uh -huh. Sí, <risa> y, ha cambiado ya, todo un poco. Eh, cuéntanos, eh, Alberto, eh, ¿qué, ¿a qué te dedicabas antes de, de meterte en el mundo de, de, de la industria eh, de la tecnología o si habías hecho algo similar? Bueno, yo empecé con la FP de técnico de sistemas. Uh -huh. eh, luego por circunstancias yo empecé como diseñador gráfico y bueno, hubo un día en el que me mandaron una newsletter en aquel momento y yo no había tocado casi nada de HTML y al final pues eh, el gusanillo de cuando vas haciendo cosas en HTML ahí empezando, te gusta y poco a poco fui metiendo la cabeza y al final con vídeos autodidactas pues empecé como creador y luego realicé el bootcamp porque bueno, necesitaba dar un salto exponencial a todo lo que era JavaScript. Había recientemente Angular JS, ya las primeras versiones de Angular. Yo empecé con Angular 3.4, por decir más o menos. Eh, necesitaba un salto grande. Entonces, sí, había tocado algo antes, pero necesitaba un, un buen salto. Vale, genial, joder, qué bien. O pues vaya cambio, ¿no? Tres años de, después de. Sí. Básicamente habías hecho un poco de HTML y CSS, ¿no? Para hacer eh, maquetación. Mm -hmm. Eh, eh, y, y dar el salto como a, a básicamente programar ¿no? 100% que era quizá una cosa que no... Claro. Vale. Me ha pues, tocado no. cositas de jQuery, pero sí. Vale. Vale, y Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, eh, muy bien. bueno, en, en mi caso eh, yo, yo era, bueno, sigo siéndolo, eh, ingeniero industrial y, y de código había tocado muy poquito, había hecho Turbo Pascal en la universidad, eh, pero muy muy poquito, eh, bueno, si lo no podemos llamar código, e incluso alguna macro para Excel porque trabajaba pues como ingeniero en un puesto un poco más orientado al administrativo, haciendo ofertas y demás. Y, y bueno, y el gusanillo pues me picó porque estaba ya un poquillo cansada de, o sea, no me... No me veía en ese trabajo mucho más tiempo y entonces empecé a, pues, a pensar a ver qué es lo que me gustaba hacer de pequeña y de pequeña, muy pequeña, eh, pues hacía cosillas con Dreamweaver, con FrontPage y tal, eh, o sea, HTML a saco y copiar código de Google, eh, copy-paste y, y entonces dije, bueno, pues eh, me mola. Y entonces decidí optar por un por un bootcamp porque bueno, quería dar ese salto en el menor tiempo posible, eh, y entonces, pues bueno, eh, era la inversión necesaria para, para dar ese salto. Y sobre todo, vamos, eh, cuando, cuando estaba mirándolo, eh, no tenía ni idea que detrás de una página web había todo eso. Entonces, pues sí, eh, un poco ese, ese era mi, mi background. Vale, jo, qué guay. Bueno, y la, y la de cosas que hay, que todavía, un proyecto, uno empieza un proyecto, ¿no? Y muchas veces no sabe cuándo lo termina, o siempre hay como mil, mil cosas, mil métricas que tomar, de tanto decisiones de negocio como decisiones de la propia arquitectura de un sistema. Bueno, lo complejo que puede llegar a ser, a ser eso, ¿no? Vale, genial, oye, pues, la verdad es que, en una de las cosas que, que estaba chula cuando estábamos preparando este, este meetup era la diversidad de perfiles, cómo. Gente, pues, pues lo habéis dicho, ¿no? Pues ingeniero industrial, alguien que era agente de seguridad, alguien que había tocado algo de HTML en plan rollo, eh, hobby, pues como ahora, ¿no? Eso a, acaba, acaba convirtiendo en, en grandes profesionales de la industria, ¿no? Vale, vamos a, a, a conoceros un poquito más. Eh, empezamos por Teo igual y seguimos, ¿vale? Eh, Vale, eh, cuéntanos un poco, Teo, eh, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu rol actual? ¿Cuáles son tus responsabilidades dentro de la empresa donde trabajas? ¿Y qué tecnologías usas? Básicamente, ¿cómo es tu día a día? ¿no? Guay, pues eh, realmente eh, yo entré como backend. El, el bootcamp que yo hice se tocaba muchísimas cosas de frontend, algo de backend, y realmente yo te han puesto de backend. Lo conseguí desde, empezando por un nivel muy bajito y ahora mismo tras este año y medio que llevo dentro de Calify, eh, he conseguido subir bastantes daños dentro del backend. No soy, eh, ni un, no soy principiante porque he aprendido bastante en este tiempo. Uso un lenguaje totalmente diferente a lo que se puede aprender en un bootcamp que es en este caso elixir y tocando algo de rubí. Son lenguajes que no están ahora mismo eh, de los más demandados, pero sí que es verdad que están empezando a abrirse paso dentro del backend y, y lo, el rol que tengo ahora mismo dentro de Kai-Fi es eh, crear eh, herramientas y me, para mejorar la experiencia de los usuarios en el momento en que se quejan, que suele ser el momento más, momento más frágil, muy importante, sobre todo por el tema de la retención de usuario, que sea la mejor experiencia posible para que no se nos vayan los usuarios y tal. Y aparte también creamos herramientas eh, para poder eh, darle a los eh, útiles, digamos, herramientas a los eh, agentes de atención al cliente para mejorar, para ser más eficaces, para contestar en el menor tiempo posible. Entonces, está muy bien porque hacemos herramientas tanto para el usuario como para los trabajadores dentro de Cabify para mejorar eh, la respuesta a los usuarios y todo. La verdad, verdad que es el, un punto muy importante porque es prácticamente negocio lo que estamos tocando. Sí, o sea, es poder dar ese, ese plus de atención y de experiencia de de uno de alguien que usa tanto la aplicación de Cabify como el servicio en general, ¿no? O sea, no tiene que en la aplicación. Qué guay. Vale, Alberto, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo estoy en Entergy, que es una consultora en este caso. Y bueno, como consultora que es, pues estoy en varios proyectos ahora mismo. Eh, sobre todo, pues bueno, estoy ahora mismo con un seguro de, de vida que es del extranjero. Y también estamos eh, para empezar un proyecto sobre videoperitación. Ahora con todo el tema que hay, pues... Eh, este tipo de proyectos están saliendo bastante. Todo el tema de, bueno, eh, a través de algo digital, sea pues desde una videollamada, desde el propio portátil o desde el propio móvil, pues eh, salen muchos formatos diferentes de proyectos en el que caben, pues por ejemplo, seguros de vida, como estoy haciendo, videopreditación. Eh, va a salir muchos temas, no solamente en mi empresa, sino muchas consultoras y muchas empresas, todo el tema de la biométrica, eh, temas de ojo, tema de huella dactilar, que está muy interesante. Y bueno, mi función ahora mismo en Entelgy es de Frontend. igualmente toco, toco back con, con Nest. Y, y bueno, eh, cada día se aprende diferentes cosas. Porque, como has comentado antes, al final desde negocio pues te van pidiendo cosas, te van al final modificando el proyecto y para eso tienes que tocar todo el tema. Que a lo mejor en un proyecto no has tocado absolutamente nada de eso y luego llegas a otro y tienes que tocar mucho de esto. Entonces, eh, bueno, en mi caso en Entel yo estoy muy contento porque se aprende mucho. Y lo malo, a lo mejor hacer una cosa, es que tienes muchos proyectos y mucho trabajo, pero lo bueno de eso es que aprendes mucho y está muy bien la verdad. Eso es como tónica común, ¿no? El hecho de aprender un lenguaje, y una vez has aprendido uno, como empezar a, pues te lo decía Teo con Ruby, pues tú en el caso de, de, de, de ti, Alberto, pues sigues programando en JavaScript, ¿no? Que seguro que sí. no, no algún otro lenguaje, ¿no? Sí, bueno, al final estamos con Angular. Estamos con Angular eh, 7 en este caso. Y bueno, lo mismo llega el día de mañana y te dicen que tienes que empezar en React o tienes que empezar en Vue, o tienes que programar en propio JavaScript, básico. Entonces, eh, bueno, al final tocas muchos lenguajes y nunca, nunca terminas de aprender, en ese caso. Bueno, pues seguro y además con la de cosas que salen nuevas cada día. Vale, sí, sí. Eh, Tere, ¿qué tal? Cuéntanos un poco tu día a día. Bueno, pues yo recientemente me he incorporado a Adidas eh, y entonces eh, dentro de Adidas estoy como software engineer. Eh, entonces, principalmente hago, estoy en una parte muy concreta de, del backend. Eh, haciendo la API que, que hace posible, digamos, el, el añadir al carrito y el, y el seleccionar el método de, de envío de, de tu pedido. ¿no? Eh, es un ecosistema de microservicios tremendo eh, y entonces estamos distribuidos en diferentes equipos. Eh, entonces, bueno, eh, básicamente es Node que es javascript eh, pero con typescript entonces eh, sí que yo venía de hacer javascript eh, con, con node normal y ahora mismo pues bueno estoy eh, haciendo más hincapié en typescript eh, y bueno y un poco al hilo de lo que lo estáis haciendo lo que estáis comentando no eh, al final esto es una, un trabajo una profesión en el que estás continuamente aprendiendo no porque eh, con una buena base, eh, al final las tecnologías cambian o los requisitos cambian y hay que elegir un poco pues, eh, la performance que quieres tener de tu servicio y demás. Y entonces, pues bueno, eh, estás todo el día aprendiendo cosas nuevas. Es como un básico, ¿no? Y, y eso es básicamente a, a lo que me dedico hoy en día. Eh, sí que anteriormente he estado en una startup, que es otro, otro tipo de... De, es eh, un entorno un poquito más diferente en el sentido de que igual haces más de todo porque al final pues te llegan requerimientos en ese momento de cambio de una cosa, cambio de otra y demás y, y lo mismo, o sea, tienes que estar todo el día aprendiendo y es maravilloso porque bueno, pues no te aburres No, no, desde luego, de hecho estabas comentando lo de que bueno, una de las, uno de los puntos común, en común que tiene el Bootcamp de Core con lo que has dicho es eh, que nosotros también hacemos TypeScript desde el minuto uno, ¿no? que es como una apuesta que he hecho yo en este caso eh, para hacer un Bootcamp como eh, con TypeScript a la cabeza. Que ¿no? pues Me parece súper importante. Al final yo también llevo muchos años desarrollando y conozco de primera mano pues, pues porque me lo comenta tanto yo mismo como desarrollador como en la comunidad el, de desarrolladores. Es que el mercado tiende hacia eso, no sé, yo lo que estoy viendo también es, es, es eso, ¿no? La seguridad que te aporta TypeScript frente a, a, a JavaScript y sí que es verdad que es algo que se está demandando mucho. Sí, bueno, y además, bueno por ejemplo, como decía Teo, que también usan lenguajes tipados eh, o, o, bueno, no fuertemente tipados, pero eh, más o menos, eh, Ruby, Elixir, etc Elixir, que es más tipo funcional, si no recuerdo mal. ¿no? Sí, vale. sí no, es, no es orientado a objetos, sino que es funcional. ¿Qué tal con el Ixir, por cierto? Me encanta. <risa> Me encanta todo el mundo sí. que, que, yo soy de la escuela también funcional y todo el mundo que prueba el funcional después de haber hecho programación orientada a objetos, como que no vuelve atrás. O es difícil. <risa> vale. Eh, bueno, genial. Nos habéis contado un poco vuestra historia, de dónde venís, qué hacéis. Ahora vamos a hablar de un tema que seguro que os va a encantar porque, porque lo sé de primera mano. Eh, que fue vuestro paso por el formato bootcamp eh, del 0 al 10 y aquí tenéis que ser realistas ¿eh? ¿cómo de frustrante fue el bootcamp para vosotros? frustrante a nivel, no de, de, de acabé jodido, que también sino de no me daba la cabeza para procesar todo lo que pasaba Teo, cuéntanos un poco yo pondría como un 5 no vale. me, fue, eh, me lo pintaron muy mal, me lo pintaron fatal con la gente que hablé, lo que leí antes de entrar en el formato bootcamp y realmente que una vez dentro eh, me puse el listón súper alto de me voy a morir y no, me, no fue para tanto. o sea Yo creo que iba a por lo peor y me encontré con que había un equilibrio, por eso le pongo un 5, porque hay muchos momentos de frustración que dices me, me voy de aquí. Pero se compensa totalmente con los momentos en los que dices, hostia, qué cosa más guapa estoy haciendo, ¿no? Que vengo sin saber hacer nada y resulta que acabo de hacer esto y con la ayuda que he tenido, con los compañeros increíbles, es decir, me encanta. O sea, lo estoy haciendo y me parece flipante, aunque es verdad que eso, tienes la otra parte de que llega a momentos que creo que va eh, metido dentro del formato bootcamp, que es te tienes que frustrar y yo iba preparado para ello, digamos. Genial. Alberto, ¿tú qué tal? Bueno, yo nota no, no sabría qué decir. Es decir, eh, hay partes que, claro, como yo vengo de, de parte de maquetación, pues bueno, no sufrí tanto durante X semanas. Donde más sufrí, personalmente, fue todo el tema de desarrollar mis propios proyectos. Porque te imaginas cosas en tu cabeza, lo tienes todo muy, eh, unos esquemas que crees que vas a llegar, vas a el timing lo vas a hacer bien y ahí fue donde más sufrí porque luego te das cuenta de lo, en ese caso, por eso estás en un bootcamp, de lo poco que sabes y luego te das contra la pared y pared y pared. Ahí es donde yo ya me, me frustré. Entonces, durante todo el curso en aprendizaje, puedo decir un 5 también. A la hora de realizar mi propio proyecto, era un 7 un ahí, porque era muy ambicioso yo en ese sentido. Tuve mucha ambición y, y si hubiera tenido más tiempo, sí lo hubiera sacado. Pero en el tiempo en el que no calculé, fue donde más frustré porque dije, Joder, yo creía que iba a llegar y no llego. Y, y sí es verdad que los compañeros te ayudan mucho, pero fue el, las semanas que más frustración tuve, los proyectos personales. También es, bueno, yo ahí personalmente creo que es donde más se aprende no también en los proyectos personales. Cuando uno realmente es como, vale, todo esto que hemos hecho aquí es eh, casillita, todo muy pensado, muy milimetrado y ahora es todo lo que hemos aprendido, haz un poco tú, tu camino y nosotros te vamos a ayudar a encauzar por las cosas que creemos que están bien y las cosas que creemos que debes de, de, de, de cambiar. no Y eso es como muy gratificante. Pero también requiere de un esfuerzo de decir, vale, y ahora toca la práctica, ¿no? en plan Hemos hecho el teórico de conducir y ahora vamos a salir con el coche a la calle a ver que no nos estampemos en la primera rotonda, ¿no? Y, y siempre te estampas en la primera rotonda, pero hay que estamparse un poco para poder aprender, ¿no? Tere, cuéntame. Sí. Pues yo voy a ser muy sincera. Eh, yo el primer día, eh, o sea, fue un 10... Diez... Porque recuerdo estar en la puerta esperando a entrar el primer día y una chica me dice, ¿Es tu primer día? Tal? ¿Sí? Y dice, bueno, tranquila porque vas a llorar. Y yo en vi. plan, eh, ¿vale? ¿Me pongo ya a llorar o qué? Y el caso es que ese día fue fantástico porque, bueno, la introducción y tal, pero recuerdo yo hacía part-time, entonces los sábados tenía clase y, y me acuerdo que vivía muy cerquita de donde estaba haciendo el bootcamp me acuerdo que me escapé a comer a casa a llorar, o sea, literalmente a llorar y, me, y recuerdo decir qué estoy haciendo, o sea, qué locura máxima estoy haciendo. Y a partir de ese día fue todo como mucho más suave y la verdad que, a ver, eh, recuerdo creo que hice un día como unos 60 deploys porque no se me subía a Heroku la aplicación de React y ahí también toqué un poquito fondo. Pero, pero es como tienes que aprender a, a gestionar esa frustración y, y, y que, la, y que el, el output de toda esa frustración sea tu proyecto o, tu, o, o la función que quieras resolver o lo que sea, ¿no? Y es algo que, que aprendes también, yo creo, en el bootcamp, más allá de, de código, ¿eh? aprendes a gestionar. Eh, pues fallos eh, a saber buscar cosas, a buscarte un poco la vida y tal, ¿no? Y, y fue sí, a ver, altibajos, pero también, o sea, tengo que admitir que fue más frustrante eh, en el sentido este, pero también fue igualmente gratificante entonces, no sé, fue una frustración buena, diría pero, pero sí, no lo no, no voy a negar, eh, fueron unos meses complicados, pero bueno eh, aquí estoy sigo gestionando esa frustración yo creo que el tema de Roku nos ha pasado a todos y recuerdo una anécdota que yo me levanté de la silla y me dije, me voy a comer no puedo, o sea, me levanté y me dije me voy a comer, y me fui y al cabo de dos horas volví y dije venga, empiezo otra vez, a ver si lo consigo o sea, fue de frustrante decir, cierro ordenador y me voy o sea, lo siento, pero me voy no presento a mí me pasó, a mí me pasó. So que Era más o menos las 7 de la tarde Yo ya estaba super frustrado con mi proyecto Dije, esto ya no va a seguir más hacia adelante Me voy a casa Y en la que estaba en el metro Me estaba así, digo, anda Me acuerdo que es total Y volví, puse el ordenador Y empecé a decir todo lo que estaba en el curso y digo, ya está Eso Es decir, bien. hay momentos Que es bueno levantarse Respirar un poco, pensar Y luego volver a sentarte con la frustración no estar todo el rato constante. También te pasa en el trabajo, no solamente en el bootcamp. Y es algo del día a día. Gestionar la frustración es muy importante. debe ser una asignatura de bootcamp. Vamos. Sí. Gestionar la, la frustración. Y gestionar... A, a mí me pasó eh, con el segundo proyecto. Me pasó eso de la idea feliz a las 3 de la madrugada. Y entonces me levanté y me puse a hacerlo. Y entonces eh, mi pareja de repente aparece en la habitación y dice, ¿qué haces? Dijo, es que tengo que solucionarlo ya. Y es que es, es, es eso, eso también hay que saber gestionarlo, porque obviamente no puedes estar todos los días a las 3 de la mañana levantándote a, a apañar el código, ¿no? Pero, pero sí que pasa mucho, las, las, o sea, de repente se enciende la bombilla y cuando se enciende, se enciende y cuando no, pues no se enciende. Sí, sí, Además, eso es. hay una cosa que es que... Cuando tú tienes el proyecto hecho y lo quieres subir a producción, eh, básicamente que hacer el deploy, es coger mi, mi, mi pequeño entorno controlado y llevarlo a Amazon Web Services, Google Cloud, Heroku, donde sea. Eso, las 10, 15, 20 primeras veces es sufrir. Porque es básicamente pues, parir un producto y, y, y que tenga cara y ojos y darle puerta abierta a internet y siempre te llama pues un amigo un vecino, no sé ¿eh? Eh, pero un amigo o un compañero de clase que te dice, uy pues justo estaba jugando a tu juego o a tu aplicación y no iba a esto, entonces ya te vas jodido este día sí, el pues es, lo local hacer. funcionaba no, yo pues yo lo he probado, eso es tú, eres tú que no sabes usarlo, ¿no? eso es como la defensa de el, la típica defensa del programador de, no, es que no lo estás usando bien, no, y, eso luego está luego hay mucha gente de de UX que... El mejor beta tester siempre va a ser el cliente <risa> El mejor beta tester O sea, te encuentra hasta en la esquina de la página web y te encuentra el error Sí, sí, Pero bueno, a... es eh, hay una cosa que se dice El ojo ciego del programador Y es eh, enseñar el proyecto, el código Y el, el propio proyecto a otras personas Para que vean cosas que tú no ves Y eso también es muy, muy interesante El pre-programming por eso es muy interesante Y en el bootcamp, el pre-programming Te ayuda mucho también a aprender Supongo que esto estaremos de acuerdo todos. A mí me ha pasado mucho a veces y sé que a vosotros también. No lo, no lo he, nunca lo he hablado con vosotros, pero supongo que todos os habréis ido a dormir pensando cómo arreglaríais un algoritmo o cómo arreglaríais un array que le falta, no sé qué, ¿no? Esta noche me voy a, ir a dormir cómo arreglar una cosa que tengo. A me ha Yo, de verdad, cada vez que me pasa es como, no, mira, hay muchísimas más cosas en la vida que, de que preocuparse que no de estar en el ordenador más de 8 o 9 horas al día, que ya nos pasamos bastante tiempo. ¿no? Pero que sales del trabajo, te pones a conducir y estás dándole, o sea, es casi algo automático ya. Sigue tu cabeza sigue funcionando, o sea. Vale, eh, joder, qué guay. Eh, vale, vamos a, a por otra preguntita que tengo aquí preparada. Eh, Vale, ¿Qué consejo? Eh, poneros en, el, en vuestro yo del pasado, no, en el momento en el que no habíais empezado el curso, teníais una vida diferente a la de ahora. Eh, iba a decir que teníais una vida, pero, pero no, diferente. <risa> Porque una vez uno en este mundo se da cuenta de que es un mundo que, que, que te puede, lo puedes amar y lo puedes odiar también. o sea, eh, Vale, entonces poneros en la piel de vosotros antes de hacer el bootcamp... Eh, ¿Qué consejos daríais a vosotros mismos? Eh, eh, por ejemplo, eh, pues, oye, Marc, eh, ni se te ocurra, por ejemplo, yo un consejo que me hubiese dado a mí mismo con 20 años es eh, que alguien te eche un cable. ¿vale? Yo fui bastante autodidacta. Y muchas veces es como para aprender una cosa que tarde dos meses, eh, que, que, que, que si alguien me hubiese echado un cable hubiese tardado dos meses, pues he tardado ocho he tardado nueve. ¿no? Entonces, nada, eh, Teo, cuéntame. Yo el, el consejo que me hubiese dado en ese momento al principio sería no compitas, o sea, no quieras competir. Porque yo vengo de, de un mundo de... de yo He jugado, muchos juegos de, o sea, he jugado muchos equipos de rugby, de baloncesto, de todo. Y siempre vengo de competir, ganar, ganar, ganar y ganar. Y yo entré muy en plan de voy a por todas y tengo que ser el mejor. y tengo que ser Y luego ya, una vez que descubrí el formato bootcamp, dije, quieto, que aquí no se viene a ser el mejor. Aquí se viene a, entre todos, conseguir aprender lo máximo posible, que eso es lo que te vas a llevar. Y es cuando terminen las semanas, es lo que todo lo que sepas es lo que vas a conseguir. Entonces, tienes tanto que aprender de los profesores como de los compañeros que tienes a tu alrededor, porque es tan diverso y hay gente que te viene que incluso puede enseñarte cosas que no sabes o que no has eh, en ese momento no has cogido bien durante la lección de ese día, que no tienes que ver a los demás como si fuesen competidores tuyos, que si lo haces mejor que ellos. Vas a conseguir mejor trabajo o lo que sea. Es mentira. Yo en cuanto... La primera semana fue un golpetazo y, me, y fue en plan de... Quieto, que no vienes a competir. Aquí no vienes a buscarte enemigos ni, ni nada. La verdad que es un muy buen consejo que si me lo hubiesen dicho el primer día hubiese entrado con otra mentalidad a lo mejor. Sí, también porque... Bueno, pues estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Que cuando uno eh, se pone a programar nunca escribe el 100% del código sino que usa código de otra persona... Eh, cada día, a todas horas, de, de cualquier momento, es decir, para hacer un proyecto, pues un frontend de una aplicación, pues por ejemplo, eh, la portada de Core eh, la portada de Adidas o, o la aplicación de Calify pues uno siempre se nutre de muchísimos proyectos de muchísima otra gente, más mi nexo de unión de fusionarlo todo, ¿no? Alberto, un consejito un consejito, mira, a mí me vino muy bien el consejo que me dio un amigo mío por programador eh, el consejo, a mí me, me lo dijo doctor una frase, un consejo y es no sabes ni tampoco ni sabes mucho un día te crees que sabes mucho y un día te crees que no sabes nada, no te preocupes es normal, es el día a día y sobre todo, la palabra que me dijo es sé paciente, y no es cómo empieza sino cómo termina, cada día y al final a mí me sirvió mucho y los días sobre todo de mucha frustración eh, o los días en los que no me salió una cosa y al final me salía te vas con una felicidad a casa increíble y eso es, es lo que también, como decíamos antes, de gestionar, porque te ha salido y te vas a la hora, no te vas a las 11, de la noche, a las 10, a las 8, te vas a las 6 y te vas todo feliz porque, ay, qué bien, he terminado pronto, demás tal. Y al día siguiente llegas muy motivado y de repente, pum, y, y es la constancia. Entonces, a mí la frase de ni sabes tampoco, ni sabes mucho, me sirvió. Me sirvió bastante. Bueno, porque te pasa en el día a día también ahora. Sí, sí, no, no es verdad. Es que es de tónica diaria. Tere. Sí, pues yo un poco también eso, ¿no? El, el la paciencia y la constancia y el, y el, dejarse, y el dejarse llevar un poco. Porque eh, yo en mi caso eh, pues he trasladado un poco el ambiente de, de Bootcamp. Todos, o sea, todos mis compañeros... Eh, estábamos igual de frustrados, así que desde casi el primer día estábamos todos los días compartiendo y sobre todo pues eh, oye, no me sale esto, tal, y luego eso también eh, es lo que he tenido y lo que tengo ¿no? en, el, en el trabajo. Y entonces eh, la gente que no está acostumbrada a ese trabajo en equipo, eh, que bueno, sí que había en mi anterior trabajo, ¿no? en mi anterior vida, eh, trabajo en equipo, pero igual era más individual, es que esto es realmente trabajo en equipo, pero ya no solo con la gente con la que trabajas o con la que haces el ejercicio, sino como tú has dicho, o sea, es que para usar React eh, es que otra persona lo ha programado. Entonces al final tienes que saber leer y saber, sobre todo también preguntar: eh, pues en GitHub o en foros o en Stack Overflow y demás, porque al final eh, es como que a veces tengo la sensación, es que entras a formar parte de una comunidad que, que ni eres consciente de que estás haciendo eso, ¿no? Y entonces es, es un poco eh, paciencia, saber gestionar frustración porque va a venir y, y, y constancia. Un poco es esos ya mis consejos. Y, y, que, y, que, y llora, o sea, llora felizmente cuando lo necesites. No está mal. Y dile a tus compañeros que estás llorando y que estás frustrado. Joder. La claro, es que son historias top, ¿eh? eh es, es que es la realidad, o sea, la gente pues dice oye, qué guay, yo quiero ser programador, pero oye, es una cosa que tú puedes decir que creo que me gusta pero, pero hacer un formato tipo bootcamp para realmente ver que, que mucha gente sale apasionada de, de, de, de la profesión y que es vamos, yo, yo que os voy a contar, ¿no? Pero es súper enriquecedor y vosotros vos supongo que también eh, lo vivís así, ¿no? Y luego hay gente que que bueno, pasa por una etapa donde eh, encuentra en la programación el, el, la cosa que le autorrealiza mucho en su vida, ¿no? De decir, oye, mira, me gusta porque resuelvo mis propios problemas, ¿no? Soy eh, autodidacta en... Eh, he aprendido tales librerías de código y esto estoy aportando valor a la empresa donde trabajo, ¿no? Y eso es, es, es la leche. Vale. ¿Me, eh... ¿Me dejas añadir una cosilla? Eh, yo me di cuenta que esto me gustaba cuando empecé a, a navegar en internet y ver qué había para hacer pues, formatos bootcamp y tal, eh, probar a hacer eh, rollo pues algoritmos y ejercicios de estos que hay en páginas gratuitas de, de, pues, eh, de código y tal, y vi que me gustaba, o sea, vi que me pegué eh, mis vacaciones básicamente eh, enganchada al ordenador eh, aprendiendo javascript en uno de estos cursillos de youtube y tal sabes y de, y de ejercicios online entonces fue como hostia sí, esto me mola y entonces a partir de ahí decidí que, que ya me lanzaba al bootcamp porque me molaba mucho Qué guay vale eh, a ver vamos a ver si queréis un poco ronda de preguntas no sé si alguien tiene alguna yo tengo una última pregunta pero tampoco lo vamos a alargar mucho más no eh, tengo dos, pero una os la quiero hacer sí o sí Entonces vamos a abrir ronda de preguntas Que hay gente conectada eh, Bueno, Marcos e Íñigo Están haciendo el curso eh, ahora mismo ¿tal chicos eh, Y luego tenemos A Miguel y Nieves Que si queréis hacer alguna pregunta Oye, eh, podéis abrir el micrófono y, y adelante ¿Qué tal? Me ofrezco Venga Hola, hola a los tres. Oye, la verdad es que es un gustazo escucharos. Eh, yo me siento bastante identificado con, con Teo. Si no me equivoco, Teo, tú eres el que no tenías absolutamente ni idea de programación, ¿no? Eso es. Nada. Vale, nada, vale. Pues, pues mira, eh, bueno, no sé si sabes que llevamos eh, una semana. Hoy ha sido nuestro sexto día y, y joder, pues un poco el primer día... Eh, pues eh, asistí a clase emocionado. Eh, después eh, los ejercicios pues los intenté hacer repitiendo la clase. Me volví a ver las cuatro horas de clase tal, y tal. Y claro, llegué al día siguiente, pues que había dormido muy poco y Mac me dijo, deja de hacer eso, no vas a aguantar. Eh, yo la verdad es que, claro, ahora, después de escucharos a todos, me quedo alucinado porque yo es verdad que no había investigado absolutamente nada de los bootcamps, no sabía a lo que iba. Yo simplemente sabía que el lunes 16 empezaba la guerra, pero no, pero no, pero no sabía que era tan tan fuerte como ahora estáis contando, y si ya estaba asustado, me habéis dejado todavía más asustado. Y yo, tío, te quería preguntar, más o menos, eh, o sea, ¿qué, qué, a, par a partir de qué semana o a partir de, de, de, de, de, de qué momento eh, ya dices, oye, joder, pues de verdad esto, eh, es, bueno, no, no, no, no que sea lo mío, sino de verdad sé de lo que estoy hablando, de verdad entiendo lo que Entonces, hago. Te puedo responder a esto por una cosa que me dijeron a mí, porque hice exactamente la misma pregunta que has hecho tú, y lo hice a mis profesores y me dijeron que había un, un clic. O sea, había un momento en el que tu cerebro dejaba de eh, empezar a procesar todo. Súper, como si te estuvieras hablando chino, ¿sabes? Y de repente tu cerebro hacía clic y decías, lo acabo de comprender todo. O sea, lo he entendido todo. Y te aseguro que yo entré igual. Mi primera semana fue, no tengo ni idea de qué estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien. O sea, a mí me corregían los ejercicios y eran plan de ¡Ah, pero que lo he hecho bien! O sea, no tengo ni idea, lo, lo siento, pero estoy súper perdido porque no tenía ni idea. Me dijeron HTML y yo, vale, ¿y eso qué es? O sea, te aseguro que no sabía nada. Y recuerdo que conseguí hacer clic por la mitad del módulo de backend. O sea, eso son unas cinco semanas o así. Que me corrija porque no me acuerdo muy bien. O sea, más o menos cinco o seis semanas porque... El, eh, es el momento en que empiezas a recibir tantísima información, o sea, yo me acostaba sin saber lo que había dado y al día siguiente dabas otra cosa nueva y lo tenía claro. que sumar a lo que no sabía entonces, no te preocupes ya te digo yo desde aquí, no te preocupes porque en el momento que haces el clic todo lo que crees que no sabías te viene a la cabeza y dices, anda, <risa> si lo acabo de descubrir, es verdad y repasas lo que dabas y dices, oye, una maravilla. O sea, ya te digo que no te preocupes, que aparece el clic. O sea, Muchas gracias. Nada. Famoso sí, añado lo mismo. El clic aparece. Cada persona es diferente, pero hay gente que el clic lo tiene en la segunda semana y la asimila y empieza el código súper rápido. Hay gente que en mi propio bootcamp hubo gente que al final se fue en ese clic Avanzado y luego les ves trabajando y he quedado con ellos y, sí, porque estoy haciendo esto y esto y demás? Y digo, hostia, tío, me alegro mucho por ti. Cada yeah, persona okay. es diferente y, y mola un montón que a unas personas sean tal, luego te ayudan y, y sobre todo constancia, o mm. sea, y a, ayudar mucho al compañero y preguntar y el clic va a llegar, es que va a llegar, o sea, no te preocupes por eso. Yo creo que, yo en mi caso, eh, me acuerdo que el primer proyecto creo que lo hice como en piloto automático. O sea, fue como tienes que hacer un juego tal, JavaScript tal, y, y no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y, y luego en el segundo proyecto creo que fue cuando, cuando como que me enteré, de lo del primer módulo y de lo del segundo o sea, fue como, ah vale por esto se pone el padding aquí y tal, no sé, qué, o sea fue un poco así, pero, pero sí y sobre todo, eh, Íñigo eh, tú quédate con todo lo de las clases, es decir o sea, el tren va, el tren va y tú quédate con uh -huh. todo, apúntatelo todo porque eh, al final te vas a enterar y, y al final eh, en un trabajo de desarrollo te va a pasar lo mismo vas a estar en una reunión o en algún foro y van a hablar de cosas que no conoces, pero, tú, o sea, yo mi consejo en ese caso es apúntatelo y luego pues sí que te lo miras tal y dices, ah, vale, porque esto y tal. Y te va a pasar no, montón, no, no. pero, tú, o sea, el tren, tú síguelo, que seguro, uh -huh. o sea, seguro que vas a llegar al final de, del túnel, pero, pero sí, llegará seguro, llegará seguro. Y luego, bueno, vale. y es que, vamos, es así, no te preocupes. Eh, muchas gracias. Vale, eh, gracias Íñigo. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte, eh, todo claro. Vale, no sé si Nieves, Miguel o Marcos o Marina. Yo quería haceros una pregunta, eh, ¿me oís? Sí. sí un poco abajo, pero sí. Vale. Um, yo, mi duda, eh, por temas bueno, más personales, es eh, que me habléis un poco de ese paso intermedio entre salir de un bootcamp, eh, que por muy duro que sea, es, es una formación... Y entrar en tu primer empleo, ya sea una startup, ya sea una gran empresa. Eh, si me, me gustaría que me hablarais un poco de esos días, semanas o, o meses y, y cómo fue para vosotros. Eh, ¿Qué se siente? ¿Cómo se trabaja? Eh, Ese primer día, cómo se pone en práctica. Creo que, creo que entendéis un poco a, a qué ámbito me a qué ámbito te paro, me refiero. Sí. Vale, eh, Kim, el que quiera. Yo, yo si queréis, eh, bueno, yo he, estado, yo he estado en tres eh, empresas desde que hice el bootcamp como desarrolladora, eh, mi primer trabajo, yo en mi caso personal, eh, yo estaba haciendo part time y bueno, coincidía con que el último módulo iba a ser a partir de enero, entonces yo me cogí una excedencia, yo estuve desde enero digamos hasta marzo eh, en excedencia lanzándome a la piscina de lleno en plan, yo dejo el curro y a ver qué sale. Y, y el caso es que eh, conseguí mi primer empleo en una mini mini startup, eh, que éramos dos, bueno, tres personas, y, y, era, y era en el Google Campus. Y estaba fascinada porque estaba flipando que iba a estar trabajando en el Google Campus con un montón de startups y tal, pero claro, eh, ahí me vi un poco demasiado junior. Eh, en ese caso yo tenía un montón de ganas, eh, que obviamente en la entrevista lo demostré porque me contrataron, pero sí que en ese caso pues, necesitaban un, poquito, un perfil un poco más senior porque había que sacar trabajo como, o sea, como cubos de agua. ¿no? Y, y en ese caso yo lo pasé un poco mal, sobre todo por el tema de haber aceptado ese trabajo, de ir corriendo, eh, no haber mirado bien, eh, pues, o sea, haberme apasionado, digamos, de más. ¿no? Y ahí sí que lo pasé un poquillo mal. Eh, de hecho, pues cambié de trabajo y pasé, eh, conseguí entrar en una startup un poquito más seria eh, y ahí es donde básicamente me he desarrollado un montón eh, ahí la verdad que genial porque eh, tenía compañeros más senior eh, que digamos me han enseñado básicamente todo lo que sé ahora y todo lo que he aprendido a partir del bootcamp eh, lo he aprendido ahí y, y sí que ha sido como pues genial Genial, porque pues siendo un bebé de desarrollo, pues eh, han tenido muchísima paciencia y tal. Y, y bueno, y ahora pues el cambio que he dado otra vez, que ha sido ya un poquito un, un paso más adelante, una empresa mucho más grande, que eh, pues un montón de equipos y demás, eh, pues está siendo fantástico, porque al final pues todos estos procesos eh, que se dice de per-programming, eh, las reviews, tú cuando... Haces algo, eh, alguien te revisa el código y de ese código te dan un feedback y entonces lo vuelves a revisar, lo vuelves a hacer y la verdad que, que muy bien. Entonces, bueno, en mi caso el cambio fue un poco, al principio, un poco, ups, ¿qué he hecho? <ríe> pero, pero luego muy bien. <ríe> Yo puedo opinar también sobre lo que acaba de decir Tere, que lo mismo, ya se cogió una ciencia. Yo me fui directamente al paro porque yo no, yo estaba. O sea, yo sigo casado con un hijo y mi mujer embarazada. O sea, yo necesito, o sea, en ese momento yo dije, o sea, yo no podía dejar de recibir, de tener un ingreso en casa, pero yo cogí y dije, me voy. Y me fui, porque acabé reventado, me fui y me fui al paro. Yo cobraba lo que te daba el paro. Pues resulta que al salir, claro, yo estaba. Yo tenía muchísimo miedo, en lo mismo que estás hablando de, en cuanto terminas un bootcamp, ¿cuánto voy a tardar en conseguir un trabajo? Lo que sea. Y lo que siempre me decían era, tranquilo, ellos saben el nivel que tienes. Ellos saben que tú sales de un bootcamp, no te van a exigir que sepas como un senior, no te van a exigir que sepas más de lo que ya sabes, porque saben de qué formato vienes y ellos lo que saben son las ganas, que es lo que decía Tere. Ella, la contrataron por las ganas de aprender. Yo, por ejemplo, cuando entré en Cabify, a mí me dieron un mes para aprender el ICIR. O sea, a mí me contrataron sin hacer absolutamente nada en la empresa, porque yo tenía que programar el IXIR y yo no tenía ni idea. Entonces, las empresas, aparte de que hay bastante trabajo y las empresas buscan muchos perfiles, eh, el, el demostrar las ganas que tienes por aprender, que eso sobre todo te viene en el bootcamp, tú, cuando terminas un bootcamp, eh, sales queriendo aprender todo lo que haya en el mercado, cosa que es imposible. Y con esas mismas ganas son con las que te, tú te presentas a las empresas y son ellas las que saben el perfil que tienes y que vas a aprender enseguida. Entonces, sí que da muchísima incertidumbre el cuánto tardarán en que me contraten, eh, tengo este nivel, no sé si las empresas van a querer mi nivel, no te preocupes porque esos puestos de junior, ellos saben y lo que ellos quieran te lo van a enseñar. Están preparadas las empresas para eso. No es como, por ejemplo, una empresa de seguridad ni trabajaba antes, que era en plan de, o sabes hacerlo o no. No voy a, Yo te, necesito ponerte en la puerta ya. No, no te puedo estar contratando con un mes de prueba para enseñarte a cómo vigilar. Tú ya tienes que venir sabiendo vigilar. Pues esto no. Aquí, tú tranquilo, siéntate aquí, que vas a empezar a aprender a cómo programamos nosotros. Entonces, la verdad que es un cambio radical de cómo trabajan las empresas. Una mentalidad bastante diferente, ¿no? Es eh, lo que decís. Claro. Eh, eh, <coughs> mentalidad de porque al final todos son programadores y todos están en la misma condición. Incluso una persona que ha hecho una carrera de cinco años de desarrollo de software, de, de, es decir, en la universidad, todos están en... Es que yo he hecho cinco años y ahora estoy con una tecnología que lleva seis meses, pero es que es lo que usa todo el mundo. Por lo tanto, pero ni el que lleva seis años la sabe ni el que lleva dos meses. Por lo tanto, es como que estamos en igualdad de condiciones. Sí que es verdad que la ventaja de haber programado durante seis, siete años es que... Bueno, pues algunos sitios donde tú vas a caer, pues yo me los salto. Pero independientemente es como, ¿vale? Eh, React. Pues yo cuando terminé la carrera, React no eh, ni existía, ¿no? Y es como, vamos aprendiendo todos eh, a la velocidad de la industria, ¿no? Digamos. Y eso es súper, sí. súper enriquecedor, yo creo. Sí. Vale, ¿alguna pregunta claro. más? No sé si alguien tiene alguna preguntilla más. Bueno, yo daros las gracias por las respuestas. Eh, Tranquilizadoras, sobre todo. <risa> Yo sobre todo quiero añadir una cosita, que cada proyecto es muy diferente, es decir, tú en el bootcamp estás para aprender unas bases, donde vas a aprender realmente es en el día a día trabajando con compañeros y bueno, al final con tu jefe, gente de negocio que no tienen ni idea, pero tienes que explicar y cuando explicas y sabes de lo que hablas es cuando tú sabes. El problema es, tú tienes una base y lo que tienes ese miedo en ese sentido es el primer día que te sientas y dices no sabes lo que tengo delante. Es muy importante que el día de mañana, cuando tengáis una entrevista, digáis, oye, ¿qué tecnologías usáis? Sabes, Yo un fallo que tuve hace muchos años es no preguntar qué tecnologías tenían. Ellos a lo mejor pueden programar en Handlebars, pueden programar en Node y pueden programar incluso en JavaScript y renderizar las propias plantillas. Hay muchas maneras de crear páginas web y proyectos en general. Por eso siempre hay que preguntar, ¿qué tecnologías usáis? Pueden utilizar Git o utilizar Bitbucket. Pueden utilizar, a lo mejor, Git, pero con SVN. Pueden, eh, a lo mejor, todo el tema de documentación. Puedes caer, eh, o porque bueno, es decisión de cada uno. Yo me voy a la consultoría, Hoy me voy a la banca, y son totalmente diferentes al final cada formato. Yo, por ejemplo, después del Bootcamp, eh, empecé a trabajar en Carrefour. Yo nunca había oído de todo el tema de paquete Atlassian, que es Jira, que es todo el tema de gestión nunca había habido de Confluence y al final las empresas tienen su propia documentación porque hay algunos que crean sus propios componentes y tienes que saber cómo funcionan. Entonces, tú sabes programar, pero no sabes cómo va la aplicación y lo que tienes que hacer es preguntar, preguntar la tecnología y sobre todo el primer día, bueno, presentarte, tener una buena comunicación con los compañeros y decir, oye, ¿y esto de dónde sale? ¿y esta API qué, qué datos devuelve? Sobre todo eso. O sea, es muy importante la comunicación, tanto en la entrevista como luego en el trabajo que elijas. Qué guay. Eh, Nieves, Miguel, Marina, nada. Vale, pues eh, voy con la última pregunta y cerramos ya. Eh, por hoy, bueno, eh, es una pregunta que seguro que, vamos, seguro que estáis haciendo algo aparte de vuestro día a día y es que cuando uno empieza a programar, eh, da la impresión de que le dan un martillo y todos son clavos, ¿no? Eh, y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Y es muy típico que, que hagáis algún proyecto, ¿no? Como en plan, bueno, yo estoy haciendo esto en tal sitio, en Core, pero también tengo mi proyecto, mi Site Project, ¿no? Que es pues una aplicación para encontrar a gente que pase el perro, ¿no? Así, idea loca. Que... Oye, pues mira, yo y un colega o yo solo estoy haciendo esta aplicación, la lanzo a la, a la, a la Store a ver si tengo éxito y, y, y me enforro, ¿no? Que eso es como el ideal que todos queremos, pero que pocas veces pasa, a no ser que sea un proyecto como muy, muy, muy, oye, muy focus. Entonces, yo os quería preguntar, eh, empezamos por todo si queréis, ¿tenéis algún side project? ¿Estáis haciendo algo aparte de, de, de, de, de, de vuestro día a día? ¿No tenéis por qué contar...? Qué es, pero si lo tenéis y, si, y, y, y cuánto tiempo le dedicáis o, o qué estáis haciendo. Yo realmente hice, pues a los pocos meses de entrar en ki eh, necesitaba programar más porque empecé a, a programar en Elixir y como que no tocaba nada de JavaScript. Y mi mujer es autónoma y le dije, yo te hago la página web. Y cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, no sé qué, pues. Empecé y al final le hice yo la página web. La estuve usando un tiempo, funcionaba bastante bien. O sea, necesitaba toquetear mucho después del trabajo porque me pusieron un poco límite de decir no te quiero ver conectado a partir de cierta hora. <risa> porque era lo que llamamos un poco work alcoholic, no que eres un poco adicto al trabajo. Entonces eh, salí con tantísimas ganas que necesitaba programar más, y sí que hice la web, y luego cerré la web ya, porque mi mujer dejó de trabajar de eso, y ahora sí que estoy en un proyecto mío propio, que, con mis ideas, que eh, ahora mismo no tengo mucho tiempo, porque estoy con otros proyectos de vida y tal, que estoy construyendo una casa, <risa> y resulta que el, lo poquito que puedo sacar de tiempo, le meto ahí caña, que sí que estoy haciendo un proyecto mío, que a ver si hay suerte, y lo que dice Marc. A ver si revienta y consigo a ver que si funcione salta, muy bien. A ver si salta la banca. A este. ver si salta. Mi proyecto durante estos dos últimos años era core. <risa> Lo que pasa es que es algo que ya es público. Alberto. Eh, bueno, yo la verdad, y debo decir que malamente yo no subía casi nada a GitHub, pero porque yo era en plan... Cogía una tecnología y me ponía, me cogía la documentación y a escribir y a escribir y a hacer cosas. Había, por ejemplo, me, eh, yo me dedicaba al tema de la animación en HTML5, para el tema de campañas, de Google y todo eso. Y me cogía una librería de Javascript y me ponía a hacer animaciones. Y otro día me cogía, o oh, hace dos meses, eh, empecé a programar en Deno, que es Node, pero la, el nuevo Node y el del futuro. Tener mucho ojo a eso. Y no sé, llegas así, o por ejemplo, hace dos semanas has ido a Angular 10 y el otro día hablando con Mark, has visto lo que ha puesto Angular, tal. Yo es que soy de Ría, te ¿eh? yo tal. Pero eso, eso mola, ¿sabes? El llegar y aprender cosas nuevas. Y sí, es verdad que bueno, yo tendría que hacer más proyectos en GitHub o lo que sea, pero voy cogiendo cosas, voy aprendiendo, y al final vas cogiendo muchas cosas que simplemente por leer y ver vídeos, hay muchos canales de YouTube muy interesantes de programación que te ayudan mucho a descubrir muchas cosas. Yo, por ejemplo, hace un par, bueno, en verano, eh, me enteré todo el tema de Rust, que es un... es un lenguaje de programación, y es muy interesante, y a lo mejor no tiene que ver nada con Front, pero, pero mola, ¿sabes? O el día de mañana y hablo con, con Teo, con Teresa, y me empiezan a hablar de Golan, y a lo mejor no probar más de eso, pero... Me encanta yo a lo mejor tengo una conversación con ellos de oye explicarme internamente cómo trabajáis como tal y eso es lo que lo que gusta y luego sobre todo pues eh, crearte tu propia documentación en el ordenador anotar mucho eh, yo a lo mejor trabajo más localmente tengo mis proyectitos ahí debajo que me voy creando y voy haciendo cosas pero en github no, no estoy subiendo nada malamente pero no subo nada Terea. pues yo en mi caso Ahora mismo, eh, mi side project es básicamente mudarme de nuevo a Zaragoza. Ah, <ríe> Estos ah, los últimos dos meses. Pero sí que es verdad que, a, a la, bueno, desde que acabé el bootcamp, eh, sí que soy un poco adicta a Udemy, para un poco ponerme a, a, al, al día de las cosas nuevas que salen. Eh, y también soy un poco local, eh, porque al final no hago git push eh, a nada de lo que hago o lo borro o tal pero sí que, sí que bueno, eh, en verano decidí que para, para este Halloween porque yo el, el primer proyecto que hice fue un juego de, de para de Halloween y entonces bueno pues te, te, te, he dicho antes que lo hice en, pilo, en piloto automático pues dije venga lo voy a lo voy a refactorizar entero eh, rollo html javascript ni framework ni nada y, y tenía pendiente porque estoy escribiendo un artículo en Devtoo para, para publicarlo rollo dos años aniversario de empezar a tal pero ahí está ahí está offline eh, sin publicar supongo que para el año que viene eh, pero sí, y sobre todo por regular un poco el tema personal y el tema eh, side project porque al final pues eh, a mí... Es, yo me, me siento un poco, no sé si os ha pasado, yo de pequeña jugaba a los Sims y entonces empezaba como en verano a las 3 de la tarde y de repente eran las 8, pues cuando programo me pasa lo mismo, eh, de repente y dices, va, después de comer me pongo un rato y de repente son como las 9 de la noche y, y, y no has hecho nada pero has hecho un montón de cosas y claro, y tienes a tu familia esperando, ¿no? Y tal, y entonces un poco ahí estoy ahora en, eh, encontrando ese balance. Pero sí que es verdad que salí con muchas cosas, haciendo muchas cosas en el bootcamp, sobre todo los fines de semana, eh, pues aprendiendo un montón de cosas que veía en el curro y que yo no llegaba. Y pues al final me las tenía que mirar el, el fin de semana porque, una parte porque quería, porque tenía que aprender y tal, y porque me gustaba un montón. Pero bueno, luego con el tiempo aprendes a regular un poco así que bueno, ahora no estoy haciendo nada pero tengo ahí en el cajón un par de cosillas sobre todo eh, pues ahora estoy leyendo mucho eh, pues DevTo sobre todo y, y pues foros y tal eh, para, para documentarlo Vale, estoy... Has dicho una cosa ahora última, perdona Marc que es que me ha hecho mucha gracia porque ha sido estoy leyendo mucho y me estoy dando cuenta de que los últimos libros que me compro son temas sobre buenas prácticas eh, escabilidad eh, todo el tema de teorías son nuevas sobre javascript, es decir, cambias la lectura, a lo mejor yo era mucho de tema de fantasía, los típicos, en los anillos y demás y los últimos libros que me he comprado son de programación total <risa> o sea que es que empiezas empiezas como, es, es que es un hobby al final y, y es, lo conv... tu trabajo lo conviertes en un hobby y eso, eso es que eso mola eso mola ya, eso no tiene precio Hay ¿eh? no, vale. gente que no lo entiende, pero lo acaban entendiendo <risa> sí Vale, chicos. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, eh, cerramos aquí. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias, Tere, por, por pasar este tiempo con Core. Eh, de verdad que os agradezco enormemente el hecho de que estéis aquí. Os regalaré una camiseta que las estamos sacando ya del horno. Eh, vamos a prepararla la semana que viene, si me da la vida, un poco. Eh, y, y nada, lo dicho, que muchas gracias Espero que vuestras historias eh, impacten en mucha gente y le ayuden a, a terminar de decidir eh, cómo quieren enfocar su carrera, que es un poco el motivo, o, o el motivo de, de, de este meetup. ¿no? El hecho de decir, vale, me voy a meter en la industria te tecnológica, igual que mucha gente cuando decide, voy a hacer económicas, voy a hacer derecho porque me apasiona o porque mi padre es abogado, ¿no? O lo que sea. Entonces, esto es, voy a programar porque me gusta, o, o, o mi padre había programado, o tengo un amigo que está en este mundo y le gusta mucho. no pues, Con esa familiaridad eh, os digo que gracias. Y nada, nos vemos pronto y seguimos hablando. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Muchas vale. gracias por invitarme. He dejado, he dejado mi LinkedIn por si alguien me quiere preguntar algo. Vale. Así ah, que gracias a si todos. Nos... Gracias. Como detalle, dejo de grabar ya. Bueno. A ver, como detalle, eh, subiré este vídeo a YouTube, ¿vale? Y lo tendréis en YouTube y, eh, y pasaré en el link de YouTube vuestros GitHub y vuestros LinkedIn personales, ¿vale? Por, vale. Si, por si alguien quiere preguntaros algo o cualquier cosa. Perfecto. ¿Vale? Ver, Sin sí. ningún problema. Chao, chicos. Sí. Bueno, chicos. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.